Bueno, pues llegamos al martes y los martes abrimos nuestra sesión con Juan Bustamante, los consejos del doctor Amor. Así que le vamos a dar ya la bienvenida porque hoy vamos a hablar de los pasos que hay que dar al conocer a alguien. Juan, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, buenos días? Bueno, pues un martes más contigo aquí en Radio Futuro. Con estos consejos que nos ofreces... Mm, uy, uy, se corta un poquito. Se corta no un te poquito. He entendido mucho. Te digo que un martes más aquí con nosotros, con estos consejos que nos ofrece Juan. Sí, claro, claro, aquí estamos. Vamos a ver si conseguimos que todo vaya mejor para todos. Bueno, pues hoy lo anunciaba ahora en la presentación. Pasos al conocer a alguien, los pasos que hay que dar. Y Juan, ¿cuáles son estos pasos? Sí. IPhone, sí, ahí, bueno, sí. vamos a ver. Eh, algo hemos comentado, pero lo he querido, digamos, poner por pasos para que sea un poquito más mm, más fácil de entender, ¿no? Uh -huh. Entonces, el primer paso que hay que dar cuando se está conociendo a alguien es eh, hablar mucho con esa persona. Evidentemente, si no la hemos visto en persona, por el chat, ¿no? Por el chat que sea. Eh, hablar mucho, el contarse muchas cosas, el conocerse en plan de... Preguntar qué le gusta, qué no le gusta, en qué trabaja, qué hace, qué tiene pensado en el futuro, cuáles son sus proyectos, en fin, ir haciéndose una idea de sí. qué tipo de persona es. Uh -huh. Ese sería, eh, digamos, lo primero que hay que hacer, ¿no? Sí. Así además se va comprobando si hay feeling, como se suele decir, si hay química, si sois compatibles, si, si se puede estar con esa persona… Entonces, bueno, pues aunque no sea en persona, si es en persona mucho mejor, pero si no es en persona, como está tanto de moda ahora los chats y los, las aplicaciones, pues eso es lo primero que habría que hacer, ¿no? Si hay que llevarse hablando una semana, pues antes de verse, pues una semana, no es, no es malo, no hay prisa. Y Claro, es importante, Juan, porque así también vemos si esa persona, bueno, con el tiempo va contando las mismas cosas de la misma forma o, o las adornaba un poco al principio y la realidad es otra, ¿no? Claro, es que se trata de ver si la otra persona lo que te está diciendo eh, es verdad y sobre todo también de ver cómo se va comportando. Si un día te dice una cosa al día siguiente por pues, las buenas cambias, si lo que te ha contado es verdad, si reacciona igual todos los días, porque hay gente que el primer día es muy cariñoso, muy simpático. O una mujer que parece muy agradable y al segundo día de repente pues se molesta por todo o te contesta mal, entonces por eso hay que ir día a día, paso a paso... ...y comprobando todos los días que esa persona realmente es igual que el primer día... ...o por lo menos parecida al primer uh -huh. día. Y si cambia que sea para bien, ¿no Juan? Que al principio si esa persona estaba un poquito cortada cortado... ...fuese porque era una primera conversación y después se vaya, digamos, desinhibiendo un poco, ¿no? Claro, claro, es que está claro que sí, lo que queremos es... ...y lo que intentamos es cuando estamos conociendo a alguien es que vaya cada vez a mejor, no a peor... ...entonces eso, todo el mundo el primer día es muy bueno o es muy buena, o es muy maravillosa, muy buena gente, muy simpática, muy cariñosa, todo esto. Uh -huh. Y luego se empieza a ver que no. Entonces esa es la intención, el comprobar si pasando los días esa persona sigue siendo igual de bien o incluso mejor, pero evidentemente no peor. Bueno, pues hablar mucho con esa persona uno de los puntos clave Otro, Juan. Pues una vez que, bueno, como hemos dicho, si, si nos llevamos a la decepción de que esa persona no es lo que pensábamos, lógicamente no seguimos adelante. O sea uh -huh. que ya se anularían todos los demás pasos. Sí, Pero sí, sí. si esa persona, sí, vemos que va siendo compatible, como se suele decir, que hay buen rollo, pues lo que hacemos es lo siguiente sería quedar. Quedar con esa persona y ya comprobar eso mismo en persona que realmente todo lo que se ha hablado y todo ese buen rollo es real. Eh, aquí pueden pasar dos cosas. que Quedar en persona... ...digamos, no era lo que se esperaba... ...porque hay mucha gente que como ya dijimos que físicamente van a eso... ...y después a lo mejor pensaban que era otro cuerpo, otra cara... ...o eh, si funciona, o sea, si, si va bien... ...y si, si esa persona, eh, digamos al verte, piensa lo mismo o incluso mejor... ...pues ya lo único que hay que hacer el siguiente paso es... ...pues ir quedando, e ir avanzando y como se suele decir, ir... Intimando un poquito más, o sea, ya empezar hablando, ya empieza, digamos, algún beso, ya cogerse de la mano, o sea, ya ahí empezar a construir algo que se ve que, que va funcionando. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya lo sabemos, si es compatible, quedar con esa persona y bueno, ver esa compatibil compatibilidad, si es la misma que había en, anteriormente a la que pueda haber ya en persona. Más paso, Juan. Pues luego ya eh, llega un momento en que si todo sigue bien, el tercer paso sería decidir si se sigue adelante ya como pareja o si a lo mejor, bueno, a lo mejor se gustan o se caen bien, pero por lo que sea no es el momento de estar juntos. Sí. Entonces aquí solo hay dos caminos, o se acaba de pareja o se acaba de amigos. ...en el caso este... ...porque ya hemos dicho que el otro lo descartamos... ...porque ya si no había desde la primera cita... ...por lo que pasa, por lo que fuera se cambiado de idea... ...evidentemente no hay ningún paso más... ...pero aquí solo hay dos opciones... ...o de amigo o de pareja... Uh -huh. mm, ...puede pasar, puede pasar que al final... Eh, ...os veáis mejor de amigo que de pareja... ...y no pasa nada, pues oye, una amistad más... ...y si se acaba de pareja... ...pues bueno, ya sabemos... ...ahí empezar la tirada para adelante hay que ir comprometiéndose más y lógicamente pues cambiará nuestra vida, porque cuando conocemos a alguien cambia todo. O sea, ya cambiamos nuestros hábitos, nuestros horarios, nuestras cosas y eso es muy importante. Hay que después mmm, si se decide dar el paso por ambas partes, hay que estar decidido a eso a cambiar nuestra vida. Ya sabemos que vamos a tener que hacer otras cosas, que vamos a tener que dedicar tiempo a esa persona y que si antes pues nos dedicábamos a hacer nuestras aficiones o, ...o nuestras cosas, pues ahora habrá que repartir el tiempo... ...porque ya también tenemos que dedicárselo... ...a esta persona con la que estamos. Uh -huh. Bueno, pues es verdad, esto es importante también de, de saberlo... ...de recordarlo, Juan, porque la vida cambia... ...una vez que ya eh, encuentras la pareja, ¿no? Claro, es que date cuenta que cuando nos ponemos de pareja ya... ...o incluso conociendo, diría yo... Eh, ...tenemos que cambiar nuestros hábitos... ...lo que no podemos es decir... ...no, yo voy a seguir haciendo todo lo mismo que hacía... ...estando sin nadie... ...no, porque conocer a alguien... ...necesitas necesita tiempo para conocer a esa persona... ...o sea, dedicarle tiempo, mejor dicho... ...y estar con pareja, pues todavía más... ...entonces lo que no podemos hacer es decir... ...no, yo voy a conocer a alguien... ...o voy a estar con alguien... ...pero, pero nada, voy a seguir con mi rutina diaria... no ...ahora habrá que cambiarla... ...por ejemplo, si vas al gimnasio por la mañana... O a lo mejor te dicen, ¿no? Pues vamos a desayunar juntos. Entonces ya ir al gimnasio, entonces no puedes ir. Te vas a desayunar con esa persona, ¿no? Tú uh -huh. no puedes decir, no, no, yo voy a seguir en el gimnasio, ya te veré. A ver, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo así que se me ocurre. Sí, sí, sí. Eh, entonces tenemos que pensar cuando, vamos a pensar, cuando vamos a empezar con esa persona y nos vamos a comprometer a estar con ella, tenemos que pensar si realmente estamos preparados y si realmente es lo que queremos. Y sabemos que si sí. decimos que sí y damos el paso... ...pues vamos a tener que cambiar nuestro, nuestro horarios, ...nuestro hábito y nuestra vida. Bueno, pues si lo decidimos... Eh, ...el siguiente paso, ¿cuál podría ser, Juan? Pues una vez que ya hemos decidido todo... ...y que lo tenemos claro por ambas partes... Sí. ...pues ya hay que empezar de pareja... ...y ahora pues toca lo más difícil que es... ...acoplarse el uno al otro... ...es decir, adaptarme a tu vida... ...y tú adaptarte a la mía... Eh, ...hacer cosas juntos... El, lo que tú tienes de tu vida, aceptarlo, en todo, uh -huh. en trabajo, en, si tienes niños, en todo, y tú tendrás que aceptar lo mío. Y ahora, pues, eso es, eso es una de las cosas que más suele fallar. Mucha gente que empieza con alguien y resulta de que luego, bueno, pues se da cuenta de que tiene muchas cosas y por lo que se sea cambiar de idea. Pero bueno, hay que aceptarlo todo y, y nada, pues, una vez que se acepte por ambas partes, tira para adelante... Y lo que ya hemos hablado, el, el hablarlo todo, el confiar el uno en el otro, el solucionar las cosas, y así debería de funcionar. Uh -huh. Bueno, pues Juan, ¿hacemos un poquito de resumen de todo esto? Pues nada, el resumen es ese. Serían unos cuatro pasos, digamos. Uh -huh. que el primero es hablar mucho con esa persona para conocerla, preguntarle muchas cosas de, de cómo es, de qué se dedica, de qué le gusta, de qué hace. Eh, el segundo paso, quedar... Sería ese segundo paso, el quedar para ver cómo, cómo va todo, cómo va evolucionando todo. Eh, si va bien, se sigue adelante. Si no, pues no se sigue, lógicamente. El tercer paso, pues empezar a o sea, pensar bien que nos va a cambiar la vida. Eh, y si se decide que sí, pues aceptar lo que trae la otra persona, que ya acepte lo tuyo, y a tirar para adelante y a intentar hacerlo todos los días lo mejor posible por ambas partes. Uh -huh. Me quedo con las palabras clave, Juan. Hablar, quedar, decidir y acoplarse. Claro, es que eh, así es como funciona, si las relaciones funcionan con eso. Ya lo dijimos, lo de confianza, comunicación y respeto. Eso siempre funciona si se cumple por ambas partes, siempre. Y eso asegura, a ver, bueno, asegura, no garantiza que la relación nunca se rompa, pero tiene muchas menos posibilidades de que ocurra. Entonces es lo que hay que hacer cumpliendo esas cosas, seguro o casi seguro, que no habrá problema. Bueno, pues son los pasos al conocer a alguien, pasos que hay que dar, consejos del doctor Amor, Juan Bustamante. Así que, Juan, muchísimas gracias como cada semana, y la semana que pues, viene... gracias a vosotros, un placer, como siempre, y uh -huh. nos veremos aquí el próximo martes. El próximo martes más, aquí en Radio Futuro. Gracias, Juan, feliz semana. Muchas gracias, que tengáis una buena semana, un abrazo. Un abrazo.